Hola amigos. Kosovo es un territorio en el sur de Europa. Tienen sus nombres en el mapa y tienen relaciones diplomáticas oficiales con 109 países de todo el mundo, hasta el momento. Sin embargo, en términos de definición y reconocimiento internacional, Kosovo no es un país. ¿Por qué es eso? Averiguémoslo juntos. El nombre Kosovo se deriva de un topónimo serbio, que significa, campo de pájaros negros. Sirvió como el principal centro cultural y comercial del imperio serbio medieval. Aquí, una vez tuvo lugar la batalla entre los serbios y los otomanos, en 1389. Aunque el número de tropas fue muchas veces menor, pero con su resistencia, los serbios lograron mantener el territorio intacto. Este evento es el orgullo de los serbios. Y hasta el día de hoy, todavía hacen la celebración anual. A fines del siglo XIV, el reino serbio se debilitó gradualmente debido a la desunión. Internamente dividida por las luchas de poder. Los otomanos aprovecharon la oportunidad para invadir y capturar todo el reino, en 1459. Bajo el dominio otomano, la mayoría de la población de las actuales Albania y Kosovo adoptó el Islam. Mientras tanto, la mayoría de las personas en la región Serbia todavía siguen el cristianismo. A finales del siglo XVIII, el dominio otomano se volvió cada vez más represivo, lo que provocó el resentimiento de los colonos. La intelectualidad serbia utilizó la poesía para recordar la gran guerra del «campo de los pájaros negros» en el siglo XIV, cuando lucharon valientemente con los otomanos. Desde entonces, despertaron el heroísmo nacional. En 1804 comenzó la revolución contra los otomanos, liderada por Karaore. Con la ayuda de los imperios austriaco y ruso, Serbia alcanzó la independencia en 1817. Su valentía fue la que inspiró a Grecia, Montenegro y Bulgaria a independizarse de los otomanos, respectivamente, durante las décadas siguientes. Entre 1912 y 1913, cuando los otomanos se debilitaron, tanto política como militarmente, la Alianza de las Cuatro Naciones de los Balcanes vio la oportunidad de expulsar a los otomanos de Europa. Todos tenían el objetivo común de ampliar el territorio de su país. Con un poder militar superior, la Alianza de las Cuatro Naciones ganó las guerras de los Balcanes. Serbia ganó al recuperar Kosovo de los otomanos. Después de la Primera Guerra Mundial, Kosovo se unió a Serbia, Croacia y Eslovenia para formar una alianza. Más tarde se unificó en Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue ocupada por las fuerzas del eje. Kosovo se une a la vecina Albania y queda bajo control italiano. Cuando el eje fracasó, los kosovares tuvieron que luchar para quedarse en Albania, países con la misma religión es el Islam. Sin embargo, el ejército yugoslavo usó la fuerza para reprimir el movimiento rebelde. A Kosovo se le concedió finalmente el estatus de región autónoma. En 1973, el precio del petróleo se disparó, provocando inestabilidad en la economía yugoslava. Los países de la Alianza comenzaron a tener conflictos. Todos quieren dar más ayuda a su país. En 1979, después de un periodo de estancamiento, los precios del petróleo continuaron aumentando, lo que empeoró aún más la situación económica de Yugoslavia. La ayuda no llegó a Kosovo. La pobreza comenzó a extenderse, lo que provocó protestas a gran escala de estudiantes y residentes después. No solo se oponen a la desigualdad en la ayuda, sino que exigen mayor autonomía. Sin embargo, la policía reprimió a los manifestantes sin piedad. Especialmente después de Slobodan Milosevic, el serbio se convirtió en presidente de Yugoslavia en 1989. Despojó de la autonomía y envió al ejército a tomar el control directo de Kosovo. Este presidente también provocó el descontento de los estados miembros, al priorizar la ayuda a su país. Esa fue la principal causa de la ruptura de Yugoslavia, en 1991. En 1992 se creó un nuevo estado yugoslavo formado por dos países, Serbia y Montenegro. Los musulmanes de Kosovo están cada vez más frustrados, ya que no han disfrutado de autonomía bajo la presidencia de Slobodan. En 1996, se formó el Ejército de Liberación de Kosovo, una organización guerrillera, para luchar por la secesión de Serbia. En los años que siguieron, atacaron repetidamente a policías y funcionarios del gobierno. El ejército yugoslavo, en su mayoría fuerzas serbias, emprendió una represión a gran escala que dejó miles de kosovares muertos y muchos más desplazados de su tierra natal. Este suceso llamó la atención de la comunidad internacional y las principales potencias comenzaron a intervenir. La primera es Estados Unidos. Este país considera que la persecución del pueblo kosovar por parte de Serbia es una limpieza étnica y una grave violación de los derechos humanos. Así que se unieron a sus aliados de la OTAN para planificar un plan de contención. Además, desde la caída del régimen comunista soviético en 1991, los líderes de la OTAN han discutido muchas veces si se debe seguir manteniendo la organización o no. Si no hay más funciones ni deberes, lo mejor es disolverse. Una vez disuelta, el poder hegemónico y la influencia de Estados Unidos disminuirán. Así que, como líder de la organización, Estados Unidos les creó puestos de trabajo al intervenir en el conflicto de Kosovo. En marzo de 1999, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN realizaron ataques aéreos y bombardeos contra las bases militares yugoslavas en Serbia y Kosovo. Se movilizaron unos mil aviones. Estados Unidos puso a prueba muchas armas nuevas, como el bombardero furtivo o la bomba inteligente JAM. Poco después, Rusia protestó y pidió a la OTAN que detuviera los ataques aéreos contra Serbia. Su intervención fue en gran medida una formalidad. En ese momento, Rusia y Estados Unidos estaban normalizando gradualmente sus relaciones bajo la presidencia de Clinton. Necesitan préstamos de Occidente para reactivar su maltrecha economía. Por tanto, no quieren enfrentarse directamente a la OTAN. Además, Serbia tampoco es un aliado oficial de Rusia. Solo simpatizan entre sí por el mismo origen eslavo y la misma religión cristiana. El hecho de que Rusia intervenga principalmente para influir en los medios de comunicación, para que presten atención al conflicto de Kosovo y se olviden de la inestabilidad económica y política del país. Por parte de la OTAN, los ataques aéreos se detuvieron en junio de 1999, después de que las tropas yugoslavas accedieran a retirarse de Kosovo. Aunque Serbia no quiere, también tiene que aceptar la pérdida del territorio que considera sagrado, como Jerusalén en Israel y Palestina. Desde entonces, las fuerzas de paz rusas y de la OTAN se han estacionado en Kosovo para evitar que la guerra continúe. Kosovo también estableció un gobierno provisional, auspiciado por las Naciones Unidas. En 2008, se declararon un país independiente. Hasta la fecha, 109 de los 193 miembros de las Naciones Unidas han reconocido a Kosovo como país. Sin embargo, aún no están calificados para convertirse en miembros de pleno derecho. Porque se opusieron dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia y China. Para ser reconocidos, los cinco tenían que estar de acuerdo. Rusia y China dijeron que el territorio de Kosovo pertenece a Serbia y aún está en disputa, por lo que no se califica como país, lo que significa que su soberanía territorial no ha sido determinada. Si mantienen su opinión actual, Kosovo no podrá ser miembro de las Naciones Unidas para siempre. El vídeo termina aquí. Gracias por gustar. Adiós y nos vemos de nuevo.